Buenas tardes, tengan todos y todas, amigos y amigas que nos sintonicen a esta hora a través de la señal del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos donde abordamos de temas de salud. Prevenir es salud en nuestro nombre y nuestro objetivo es que usted tenga salud y bienestar, tanto físico como Emocional. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Alejandra Girón Quien es pediatra neonatóloga del hospital Berta Calderón. Berta Calderón Ya nos había acompañado, bienvenida compañera, doctora Hoy vamos a hablar de temas muy importantes como es la semana de la lactancia materna Que muy bien sabemos que se celebra del 1 de agosto al 7 de agosto Una semana completa Así es, el lema de este año es eh, proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida y se va a centrar principalmente en la importancia que tiene el evitar la discriminación a las madres en respecto a la, a la lactancia materna en todos los ámbitos en los que, que la mujer se relacione en este caso en el ámbito laboral en el ámbito familiar eh, debido a que tal vez en algunos espacios, en algunos lugares en algunos trabajos la lactancia materna no está no se le da la importancia que uh -huh. en verdad tiene. Eh, ¿Cuál es la importancia? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones respecto a, a, la, a los beneficios que tiene tanto para la madre como para el bebé, los vínculos que se, que se enmarcan con uh -huh. el, el vínculo madre-bebé y pues todos los beneficios inmunológicos que también tiene la misma hacia la madre. Entonces okay. en este año se va a centrar en eso, en cómo... Eh, todos nosotros como personal compartida. de salud, como eh, esposa, como, como esposo, como tía, como abuela Le damos la, la importancia de ese acto lleno de amor y, y, y ternura que hay entre el bebé y la madre También ¿Cómo, el, ¿Cómo puede ser esa responsabilidad compartida, por ejemplo, que ustedes hacen desde el Ministerio de Salud, las unidades de Salud Para que la población este, como que conozca, ¿cómo se involucran ustedes con el... Con el con el lema de este año 2021, que es una responsabilidad compartida. ¿Cómo hacen suyo ese, ese, ese lema, doctor? Es eh, dándole a conocer a las personas que en todo lugar donde esa persona esté, esa madre esté que acaba de tener a su bebé, tiene el derecho de dar una lactancia materna libre, verdad, sin ningún prejuicio, sin ningún, uh -huh. ningún señalamiento. Respecto a esto, pues hablamos en, en algunas madres que tal vez tienen algún temor o pena eh, para dar de, de mamar en cualquier lugar público. Vemos que eso es algo natural, es algo que todas las mujeres tenemos derecho. El bebé tiene derecho. Hasta un eso. organismo, un senado o un congreso, no me acuerdo muy bien, de una madre estaba, una, una, era una funcionaria, estaba tomando la palabra, el bebé le pidió leche, la tenía en brazos y le dio a amamantar. Y recibió un montón de comentarios verdad, en, en las redes sociales. Pero ella está haciendo el uso del derecho y del el derecho que tiene de amamentar a su bebé, independientemente que estaba en un, ante, no es, ante no, la no mirada es de muchas personas. No es solamente un derecho de, de la madre, sino que también del bebé, del bebé de correcto. poder beneficiarse de la lactancia materna. Ya está más está más que demostrado todo lo, lo, lo positivo que tiene la lactancia. Eh, respecto a eso también. Eh, eh, se refiere también a la parte laboral, ¿verdad? Porque Acuera. a veces hay, hay lugares en las que las mamás tal vez no tienen un espacio para poder extraerse la leche materna, porque también eso es un derecho que tenemos todas las mujeres, todas las uh -huh. trabajadoras en general de tener un espacio donde nosotros podamos extraernos la leche materna y de esa manera pues seguir ayudando a, a que esa lechita se la den al bebé cuando nosotros no estemos en casa no. y también hablábamos la vez pasada también sobre eh, la, el derecho que tienen todas las mamás de recibir la hora de la lactancia materna no. que es algo que está incluso en nuestro convenio colectivo, está estipulado que toda mujer trabajadora en la salud tiene derecho a la, a la hora de la lactancia y pues eh, gracias a Dios en nuestro con nuestro buen gobierno pues se ha venido implementando en, en todas las unidades de salud pública y veo pues en algunos en todos pues los hospitales en la mayoría donde hay madres que acaban de tener sus bebés que se les cumple su, su hora de lactancia materna el derecho de... así es porque todas tenemos ese ese mismo derecho todas las mujeres cómo se va a involucrar como estamos hablando del lema el lema es eh, proteger la lactancia materna una responsabilidad compartida ¿Cómo se debe involucrar también los papás? Hablando ya sea si es el esposo, la pareja de un hecho, de de Es decir, ¿cómo se puede involucrar el papá? El rol que, tiene, que debe tener el papá en la lactancia materna. ¿Cómo Así, puede ayudar a la madre? El rol, exactamente, es muy es una importancia también que esa madre, como ella, hemos comentado también en otro momento, eh, el espacio que ella tenga en su casa para, para dar, para darle el pecho materno, los padres, los varones eh, o cualquier persona que esté con esa mujer lactando tiene el, el derecho, la obligación de ayudarle a esa mamá por ejemplo en, en, en respecto a, a los quehaceres de la casa, uh -huh. vemos que si la mamá le toca dar el pecho al bebé y tal vez ya salió de la, de la parte del posparto, entonces perfectamente el esposo puede apoyar a la mamá con hacer los quehaceres de la en ese lavar momento, los pañales. ¿eh? lavar los pañales, limpiar la casa, okay. o sea, a eso se refiere Para que, la madre que se es compartir. Darle exclusivamente dándole oh. el pecho materno a su bebé. Así que todos nosotros todas las personas podemos poner nuestro granito de arena para que se favorezca esto esta práctica que es de beneficio para todos verdad porque eh, recordando dentro de los beneficios está la parte económica todo lo que reduce el gasto familiar en, en no comprar fórmulas industrializadas que más bien pues pueden provocar alteraciones en los bebés entonces esto es es, es beneficioso para todo para todo el ámbito de Además de que, por ejemplo, si el empleador o la persona que está que tiene a cargo a esa, a esa mujer lactando, sabemos que esa muchacha se va a recuperar más rápido de su posparto. Claro. Va, eh, va va a darle pecho a un bebé que posteriormente va a ser alguien que, que va, va a aportar un grano de arena a nuestro país. Entonces, con todos los beneficios que tiene desde el punto de vista neurológico, verdad es un niño que va a ser más inteligente, más activo. Va a ser alguien que va a ser productivo. Que se va a enfermar ser, menos. Que se va a enfermar menos, exactamente. Si y va a ser más productivo para que, la sociedad. Ya. Eh, aquí tengo algo, un dato muy importante, doctor. Y creo que usted, que usted me comparta más de su conocimiento. Dicen que la primera hora, después de que el niño nació, es súper importante para que él se pegue al pecho de su madre. Porque esa hora es esencial. Así es. Pero dice aquí recojo datos de, de, de UNICEF. Que alrededor de 77 millones de recién nacidos, uno de cada dos niños no reciben la leche materna en la primera hora. O sea, uno de cada dos niños que nacen en el mundo no está recibiendo leche materna en la primera hora. O sea, que es la hora más fundamental, que es el calostro, como decíamos la vez pasada. Eh, de. Que es el que eh, da todas las vitaminas y, y es que fortalece el sistema inmunológico del niño recién nacido. Sí, eh, respecto a este tema, a esta parte, vemos que toda mujer que acaba de tener a su bebé tiene el derecho de que se le dé el apego precoz. Esa práctica apego se llama apego preco, oh, okay. que es eh, comenzar a darle pecho materno al bebé en la primera hora de vida. Uh -huh. Entonces, eso favorece que el bebé tenga una mejor succión, un mejor agarre y se apegue más a la lactancia. En todas las unidades de salud donde se atienden partos, donde hay, na hay nacimiento, ya sea vía vaginal o vía cesárea, todos los el personal de salud tenemos la obligación, todas las personas que recibimos bebés tenemos la obligación de que la mamá y el bebé puedan tener ese, ese vínculo afectivo inicial que mm. es el apego precoz. Independientemente la vía de nacimiento, porque a veces pueden decir, pero fue cesárea, la mamá no, está, está con... Eh, la herida, mencionan este la cirugía, no, se ha visto y se ha puesto en práctica en el hospital Berta Calderón, ya lo hemos hecho, de que la mamá mientras está haciéndole la, el cierre de su herida quirúrgica, el bebé se le coloca en el pecho, no. ya, de forma que eh, el bebé pueda succionar el pecho materno y sé claro que se puede realizar, siempre no. en común acuerdo pues con el ginecólogo, con la anestesiólogo, pero sí se puede hacer durante, se le esté haciendo la cesárea a la mamá. Y es algo muy importante para la madre también, porque la madre se preocupa por si el niño está bien o no está bien. Sí, sí, lo ve, y al está, verlo, ya sí. se tranquiliza, sí, mira. Tranquiliza, se viene el estrés, el porque estrés, obviamente la mamá está con eh, muchos ¿Cómo aparatos, ha salido mis hijos, Sí, como lo va a tocar, cómo, y ella al verlo ella se relaja, obviamente. ella se pone alegre, feliz. Y pues la, la tranquiliza La recuperación es mejor La recuperación es, más, es mejor uh -huh. Y se puede hacer perfectamente Durante la primera hora Independientemente de cómo sea el nacimiento Claro que es, es más fácil vía vaginal Cuando nacen por parto sí, normal Porque uh -huh. in, la mujer se recupera más rápido Y está... Inmediatamente se coloca el bebé, pero por vía cesárea también se puede hacer y es una recomendación que se puede realizar. Nosotros este, le pedimos al diputado Carlos Emilio López, que es el vicepresidente de la Comisión de eh, Asuntos de la Mujer, Niñez, Familia, Juventud, eh, vicepresidente, verdad, que nos comentara sobre esta semana de la lactancia materna. Él nos dice en qué día fue establecido aquí en Nicaragua porque primero, obviamente, fue establecido a nivel mundial, va La semana de la lactancia materna del primero al 7 de agosto. Pero luego nuestra legislación la adaptó también para hacerlo a manera como de nuestro país. Vamos a ver si los muchachos de máster nos ponen al... Eh, nos reproducen el, el video que le pedimos al compañero Carlos Emilio que nos hablara acerca, pues, de esta semana de la lactancia materna. Como le decía, el diputado es vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez y Familia de nuestra Asamblea Nacional y maneja mucho en este tema porque pues es su ámbito acerca de los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, los derechos de cada uno de nuestros seres humanos. Vamos a escuchar a la diputada Carlos Emilio López La lactancia materna La lactancia materna es un derecho humano. La leche materna es el mejor alimento del universo la leche materna tiene todos los nutrientes necesarios para el niño o la niña. Vitaminas, minerales, ácidos, grasas, carbohidratos. Todo eso permite el desarrollo de los huesos, de los órganos y de todo el cuerpo del niño o la niña. Se puede amamantar de manera exclusiva durante los primeros seis meses, es decir, solo leche materna y de manera intercalada durante los primeros dos años, es decir, leche materna más alimentos que sean sanos, saludables para el niño o la niña. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional promueve la lactancia materna a través del Ministerio de Salud, por medio de los hospitales, las casas maternas, los centros de salud y toda la infraestructura en salud que se ha construido se promueven los beneficios de la lactancia materna la prevención de enfermedades la inmunización ya que la leche materna previene infecciones enfermedades bacterianas y virales y otro tipo de enfermedades para los niños y las niñas la leche materna también crea un vínculo emocional entre la madre el niño o la niña la lactancia materna también tiene beneficios para las mamás contribuye para que eh, pueda liberarse la madre del estrés posparto y también previene algunas eh, enfermedades, previene eh, cáncer, por ejemplo, eh, y otros beneficios para la madre. Debemos recordar que la Asamblea Nacional de Nicaragua en el año 2012 aprobó la ley 798, que es la ley que promueve la semana de la lactancia materna que va del 1 al 7 de agosto así que estamos en la semana nacional de la lactancia materna y esta es una responsabilidad de todos de los padres, no solamente de la mamá sino también del papá, de los líderes comunitarios de todos los miembros de la familia de los actores sociales, de las instituciones de gobierno todos asumimos una responsabilidad en la lactancia materna. Bueno, estamos viendo al diputado Carlos Emilio López hablándonos de cuándo se instauró en nuestra asamblea, en nuestra Nicaragua, pues la semana de la lactancia materna, que fue en el 2012, a través de la ley 798. Vamos a hacer una pausa, doctora, cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este importante tema, la semana de la lactancia materna. Usted no cambie de canal, ya regresamos. La renal crónica es un problema que ha venido afectando a nuestra población, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando solo habían dos, tres máquinas de modiálisis y la población, ellos costeaban inclusive sus su insumos. Primeramente Dios le agradezco verdad, por este gran tesoro que nos ha regalado. Y que fue un sueño, ¿verdad? Y como me han atendido demasiado bien, ¿me entiendes? Porque yo ingresé aquí en un estado bastante crítico. Ha sido una bendición poder tener esta oportunidad de poderse vivir, ya que tenía meses de vida y con el tratamiento he tenido muchos años más. Sí, es cierto, aquí no se paga lo que es... Córdoba. Las atenciones aquí son gratis y de primera calidad. Nuestro gobierno también se ha esforzado, verdad, por que estemos bien. Nosotros como nicaragüenses nos debemos de sentir privilegiados, ya que no todas las partes del mundo cuentan con un sistema de salud de alta calidad, con buena atención y que sobre todo, verdad, es completamente gratis. Bienvenidos, bienvenidos acá a La Brillera. Lo que es el recorrido completo tenemos lo que es eh, un kilómetro y medio, tenemos ocho cables, nueve plataformas, tenemos los cables más largos que es el cable número 6 y es el que es el más alto, tenemos aproximadamente unos 50 metros de altura y distancia tenemos 300 metros. Luego tenemos el cable número 7, el que es el cable más largo, tenemos 320 metros. Ya es un poco más bajo, puede andar en aproximadamente unos 30 metros de altura y ya lo que es, llegaríamos a la última plataforma Luego el último cable, llegaríamos a tierra y regresaríamos caminando a acá al centro visitante. Ya en la caminata podemos tener unos 350 metros y podemos durar unos 5 a 8 minutos caminando. Eso va dependiendo de la condición física de la persona. Este, también hay un pequeño reglamento, ¿verdad? no deben de tener problemas de clavícula, problemas del corazón, alguna operación reciente. Si han tomado algún medicamento que les pueda afectar el equilibrio, algún relajante. Y el caso de las mujeres, ¿verdad? no estar embarazadas. Bueno, las edades para poder realizar el, el canopy, el, la tenemos de 7 años a 7 años adelante. Niños menores sí, van acompañados junto a un guía. Estamos ubicados en San Rafael del Norte, a 5 kilómetros, carretera Yalí. Atendemos todos los días, ¿verdad? de lunes a domingo, de 8 y media a 5 y media de la tarde. Si me lavo bien las manos yo lo evito, con agua y jabón espumadito, así yo lo evito al coronavirus, al coronavirus, así yo lo evito. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cardiopatías presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos, tomemos medidas preventivas. Y si tienen fiebre, tos seca, boteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. Así yo le al coronavirus, al coronavirus, así yo le Gracias por continuar en Sintonía de Prevenir de Salud a través de la señal del Canal 98, el canal parlamentario el Canal de la Asamblea Nacional. También, muchas gracias quienes nos ven en nuestras redes sociales. Nosotros aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua. Y usted nos puede buscar en el buscador de Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y darle like para seguir pues todas las producciones y eh, que se... Eh, eh, publican a través de esta red social También aparecemos en Youtube como eh, Asamblea TVNIP Y ahí también usted puede ver este programa Anteriores y posteriores programas De Prevenir de Salud El día de hoy contamos con la presencia De la doctora Alejandra Girón Quien es eh, pediatra neonatóloga Del Hospital Berta Calderón Con ella estamos conversando Sobre la semana mundial De la lactancia materna Para repasar doctora eh, bueno, la, la Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud el, en 1992 Posteriormente UNICEF, también que es de Naciones Unidas eh, fue un trabajo conjunto ¿eh? para instaurar esta semana ¿Pasaron cuántos años para que Nicaragua pudiera ser parte de esta de esta idea? Eh, casi un 2012, me ¿no? ¿ah? ¿eh? Bueno, los gobiernos neoliberales que Estuvieron desde el 90, como sí. que brillaron por su ausencia. Sí. No le dieron mucha importancia a la semana de la lactancia materna, sino que fue hasta el gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo que se instauró en 2012 la semana por ley, vea ley 798, la semana de la lactancia materna en Nicaragua. Vemos la importancia que le ha dado el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a este alimento fundamental para nuestros niños y nuestras niñas recién nacidas. Así es, como vemos se instauró y pues en todas las unidades de salud de, del sector público se han implementado todas las medidas para que la madre pueda re, pueda estar con su bebé y se pueda lograr un vínculo afectivo entre ambos y se logre la lactancia materna de calidad. Entonces el gobierno de Reconciliación y, y Unidad Nacional, de nuestra compañera Rosario y el, y el y Daniel Ortega, pues se han encargado de que todos esos derechos de, las, de los bebés y de las madres se cumplan y como le mencionaba, en nuestra unidad, en el Hospital Berta Calderón, pues está, se fomenta la lactancia materna y evitamos en la medida de lo posible pues otorgarle otro tipo de, de, de leche a los bebés si no es la lactancia materna. Ahora, después de los seis meses, este, ¿un bebé puede seguir recibiendo su leche materna? Perfectamente. No hay, no hay ninguna contraindicación para que el bebé pueda seguir eh, dándose la, la leche materna. Y se eh, prefiere que sea únicamente lactancia este, acompañado de lo, de, de otro tipo de alimentos, ¿verdad? Alimentos Porque complementarios, le llamamos. Alimentos complementarios que ya el bebé puede, que al, se comienza poco a poco y el que según pues la edad del bebé, después de los seis meses, y pues se va, se le va otorgando pues también otro tipo de nutrientes a través de la, de la alimentación. Hay algunos pediatras que dicen que es muy bueno darle a los niños de seis meses, ya después pues, de seis meses... Alimentos con sabores neutros O sea que no sean ni dulce ni salado, Porque así Luego este bebé eh, Se va a adaptar a comer de todo así Es decir, es. Si, si le comenzamos a dar cositas dulces Va a quedar después de los, Cuando ya sea más grande Solo alimentarse de cosas dulces Mientras si le damos alimentos neutros Como el chayote El chayote que es rico en agua ¿verdad? El verdecito uh -huh. eh, es, un, es un alimento que no tiene Ni simple ni es dulce. Entonces, mojito de chayote, por ejemplo, el niño se va a alimentar bien y va después a querer otros alimentos sin necesidad de que tengan azúcar. Así es. Entonces, la ¿sabes? recomendación es que se inicie con un solo tipo de, de, de, alimento. de alimento. Por ejemplo, si usted esa semana, era, a usted el bebé le va a dar este solo chayotito o ayotito o le va a dar quequisquito, pues está permitido. Pero que sea únicamente un, un solo alimento, no revolver, no hacer por ejemplo una combinación de, de, de todas las la verduras. Hay madres que les gusta echarle mantequilla, por ejemplo bueno, Sí, pues sí, se puede permitir pero lo recomendable es únicamente el el, el, el, el, verdura, mojito, ma, el coladito majadita. que se le dé al bebé durante los para que él vaya adaptándose a los sabores nuevos. ¿Verdad? ¿sabes? Es muy importante eso Así es. y Así. de esa forma no lo rechace más adelante, ya más, ya cuando el bebé ya se adaptó a todos los sabores, pues ya se pueden hacer las combinaciones. Pero lo ideal es comenzar únicamente con una verdura nada más, hacer el mojito el licuadito y así el bebé se va a ir eh, adaptando a cada sabor. Hay personas también, madres, que le comienzan a dar frutas. Es bueno que le dé fruta. Sí, también se es puede bueno el banano, fruta, que tiene sí, potasio, el banano, se le puede dar. el mango. Mango, perfectamente. Eh, manzana. Todo nuestra, Nosotros en nuestra, en nuestro país tenemos un sinnúmero, es multivariada la, la fruta y se le pueden este, dar a los bebés perfectamente, claro que sí, inicialmente al, en los primeros seis meses, antes no está recomendado darle al, eh, ningún tipo de alimento al bebé, únicamente la lactancia materna que ¿Qué? está más que comprobado sí. que es suficiente, todas las mujeres tenemos la capacidad para producir la cantidad de leche adecuada según la edad de nuestro bebé, ya. Entonces no hay este, ninguna justificación para darle algún tipo de fórmula, excepto que el médico lo diga. ¿Qué hay del agua después de los seis meses? Como... En los seis meses, en los primeros seis meses de vida Ustedes recomiendan eh, lactancia materna exclusiva No se le puede dar agua al niño porque Ya la, la, leche, la leche, materna leche materna lleva de está compuesta en un 80% de agua Así que no hay necesidad de darle agua extra Después de los ahí. seis meses ya se, se le puede dar agua al niño o sí, no. Sí, perfectamente Después de los seis meses sí Se le puede dar agüita, se le puede dar refresco eh, Así es Pero no antes, no antes ya. de los seis meses Ya, ahora la alimentación de la madre para También para eh, complementar todos estos nutrientes que vayan al niño también, ¿cómo tiene que ser? Sí. ¿Qué debe comer? ¿Qué no debe comer? Entonces la madre se dice que puede alimentarse de todo tipo de comidas, no está restringido. Obviamente tenemos que eh, favorecer la alimentación saludable, balanceada, ¿verdad? No, tan gra no tanta grasa ni, ni, ni favorecer pues, la obesidad en la mamá, pero sí eh, puede alimentarse de todo tipo de alimento ya, ah, excepto que ella tal vez tenga alguna, al, le dé algún efecto alguna comida pues evitarla, pero si no no le provoca nada pues puede alimentarse de todo tipo pollo puede comer cerdo puede comer este carne de res todo tipo de alimentos necesitan. en cuanto al niño después de los seis meses eh, las carnes rojas todo el pescado el pollo tiene que ¿Dársele o no todavía? Sí, no un, se puede, no una... eh, de preferencia se debería iniciar un poquito más después. después, como los tal vez nueve meses, lo que es la, el pescado y eso. Pero antes se le puede dar pollo, carne, todo tipo. Además los cítricos también se recomen, se recomiendan después de los nueve meses. Todo uh -huh. lo que es, es zumos pues, de limón, naranja, todo eso se, se recomienda después de los nueve meses, pero de ahí el resto de frutas y alimentos lo pueden consumir los bebés. Ahora, es importante también tener en cuenta eh, el control de niños sanos, porque sí. esto también es un derecho de los lactantes. Hablamos de la leche materna, pero también el, la atención del pediatra, del médico, durante esos seis meses, por si el, hay que llevarle importante el control Así el es, peso el control de niños sanos. Y el tamaño. Que ¿verdad? inicialmente se hace en los primeros 72, 48 horas de vida, que se le da cita generalmente en los centros de salud, verdad, en los lugares donde, donde se atienden los bebés en las unidades, de ahí centros de salud con cama, hospitalitos pues lo llevan ahí en nuestra unidad del hospital Verda Calderón, pues citamos a los bebés al, al hospital y nosotros les damos seguimiento y consejería, al igual que en los centros de salud que les dan control de niños sanos, yeah. que eh, ahí se hace evaluación integral del bebé, no únicamente ver el peso, la talla, sino que es la parte de su vacuna, la alimentación uh -huh. cómo está haciendo su el bebé. cabecita, le Así es. Todo. Es, un, es de forma integral que lo realizan en todos los centros de salud uh -huh en los de, de todo el país el, el niño de seis meses aunque esté bueno sano aparentemente nosotros lo no, hay que llevarlo cada mes así es para sí. eso precisamente para sí, su y según los hallazgos que el bebé tenga pues se le da También. su cita porque puede ser al mes puede ser a los dos meses a los otros meses a los tres meses según los hallazgos que, que el bebé vaya presentando o o o le evolucionan ahí es, la importancia de esto es que se detectan los problemas del neurodesarrollo, uh -huh. es decir, si el bebé tiene alguna alteración neurológica o tal vez eh, no ha logrado un paso del que le corresponde a la edad, entonces la, lo, lo, el control de niño sano lo que hace es captar a ese bebé y referirlo a tiempo a la unidad de salud de mayor resolución correspondiente. Entonces, no hay que menospreciar la, la importancia de los controles eh, eh, los controles de niños sanos que se le hacen a, a todos los bebés. Entonces, a toda la población se le recomienda que siempre vayan a, a, a, a, a controlar a sus niños. Y respecto, otra cosa también que quería uh -huh. hacer mención es sobre la lactancia materna y COVID-19. Uh -huh. Recordando que eh, no está contraindicada la, la lactancia materna, incluso se menciona en algunos en artículos que es protectora para el bebé lleva ciertos mm. anticuerpos que le, que le ayudan a podrían ayudar al bebé a prevenir la, la infección por por covid así que siempre y cuando verdad la mamá que tal vez está con sintomatología o está positiva para covid guarde todas las medidas sanitarias las lavado de manos después de to antes de tocar al bebé después de tocar al bebé el uso de mascarillas mascarillas si tiene gripa ¿eh? sí. así es y Perfectamente se puede se puede realizar la lactancia, no está contraindicada, al contrario, favorece más, eh, los beneficios son in, innumerables, ya los mencionamos, y pues claro que sí se puede dar pecho materno y, y, y tener una infección por COVID, siempre y cuando verdad las condiciones de la mamá lo permitan, porque si la mamá tal vez está muy delicadita, tiene necesidad de oxígeno, cuidados intensivos, uh -huh. entonces no, pero si la mamá está estable, su vital es estable y la mamá, está en condiciones para amamantar perfectamente, lo puede realizar sin, siempre y cuando guardando las medidas de higiene y, de, y salud. Ok. Le agradecemos, doctora Alejandra Girón, por habernos acompañado el día de hoy y brindado todos estos consejos necesarios para nuestra audiencia de prevenir de salud. Le esperamos siempre eh, para que cuando hayan temas relacionados a su especialidad, usted nos pueda siempre instruir sobre determinados temas. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos a la orden. Y pues está bien. Gracias doctora, gracias también a usted amigos televidentes por su excelente sintonía recuerde el lunes a viernes usted nos encuentra a 3 de la tarde a 3 y media para conversar sobre temas de salud recuerde también que prevenir es salud